Para mí lo mejor, lo mejor de este trabajo ha sido eh, trabajar con él, ¿por qué? Pues porque el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, con él se puede vender neveras en el polo norte. La verdad que me, me costaba mucho el poder conectar con la gente, pero ha sido una escuela impresionante. Si Dios con nosotros, quien contra nosotros? Hola, soy Esteban Estalayo, eh, misionero al servicio del Todopoderoso. Un servidor, empezó con 16 años eh, de auxiliar administrativo y, y a través del, del servicio militar, que tuve mucho tiempo de guardia, me tocaron más guardias que el resto de mis compañeros en la mili, eh, si no recuerdo mal, unos 55 guardias eh, por el tema del sábado, porque el sábado tenía yo el pase del libre, ...y los domingos me caían todos de guardia ¿no?... ...entonces tantas horas de guardia lloraba oraba y decía... ...señor ¿qué quieres para mí? ¿qué quieres que yo haga? ¿no? Y él eh, me lo dejó claro... ...de que me dedicara a un trabajo misionero... ...del más elevado carácter... ...que es yo creo la mejor definición de este trabajo ¿no?... ...de labor misionera eh, con la página impresa. Eh, cuando volví del servicio militar... ...le dije a mi padre que dejaba el trabajo... ...una empresa de 200 trabajadores... Que iba muy bien porque era trabajo a nivel internacional eh, de palieres y de, y de tubos para camiones, coches y demás. ¿no? Y yo estaba recién casado y me dice tú estás loco que vas a dejar un buen sueldo, pero yo decidido empecé a, a trabajar en este ministerio de poder llegar a las personas a través de, de las publicaciones con un mensaje integral de salud y espiritualidad. A los pocos meses, esa empresa segura se cerró. Mi padre, que trabajaba allí, eh, se quedó en paro. Y ahí aprendí que, como dice el texto bíblico, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿no? Mi padre me insistía mucho en que no dejara la empresa, recién casado, que era muy tímido. La verdad es que me, me costaba mucho el poder conectar con la gente, pero ha sido una escuela impresionante estos 44 años que hemos trabajado llegando a los corazones de las personas a través de, de un material que les ayudaba a tener una mejor salud física, mental, social y espiritual. Yendo a la palabra colportaje, ¿no? que viene de la, de la Edad Media, ¿no? ahí se cree que empieza ¿no? con eh, el norte de Italia, grupos de creyentes que llevaban eh, una bolsa al cuello, de ahí viene col, de, de, de cuello, y portar, llevar en el cuello, y llevaban pergaminos, eran eh, mercaderes, que o sea, iban trabajando, vendiendo productos, telas y demás, y mientras veían interés, y que la gente eh, se interesaba por la palabra de Dios, sacaban el mensaje de salvación, y esas personas, muchos se convertían al Evangelio, ¿no? Entonces, el comportaje de avanzada es llegar a un lugar que no conoces. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en una ciudad que no, nunca habíamos estado, o éramos ahí toda la familia y dijimos, tú tienes aquí eh, tu pueblo, almas sinceras que te están buscando, utilízanos como instrumentos, que somos inútiles, porque todo lo haces tú, y dirígenos. Y en esa ciudad, de rodillas con mi esposa y mis hijos, eh, ...nos pusimos en sus manos... ...y ya el señor va haciendo todo... Eh, ...nos enteramos que un... Eh, un naturista había estado ahí... ...creyente... ...y había dejado contactos... ...buscamos esos contactos... Y, ...e hicimos un folletito... Y, ...y fuimos casa por casa... ...a invitarles a un curso de alimentación... Eh, ...eran 200 folletos que hicimos... ...y vinieron pues, cerca de 80 personas a ese curso... ...y la semana siguiente hicimos un curso de alimentación espiritual... Y, ...y se quedaron algunos menos, pero un buen número entre 40 y 50 personas... ...pues la mayoría de esas personas, eh, porque ellas fueron a estudios bíblicos... ...con el curso de, de, de alimentación espiritual, eh, conocieron a Dios... ...y se fueron bautizando y se fue formando esa iglesia... ...así se hizo la iglesia en seis años... ...en un lugar donde había cuatro creyentes... Eh, por la gracia del Señor, eh, se formó una iglesia de treinta y tantos miembros ya organizada. ¿no? Y ahí comprendimos que mía es la batalla, dice el Señor. ¿no? Eh, en, entendemos que la palabra fracaso no existe en el cielo. Y cuando dejas que Dios, como con los muros de Jericó, va, de, va adelante y tú simplemente obedeces lo que el Señor te dice, Él se encarga del resto. ¿no? Y así pues hemos estado en... Eh, en diferentes destinos, y al final él, por su gracia, nos ha utilizado para la organización de cinco iglesias distintas, que son eh, San Sebastián, León, Albacete, en Burgos, y ahora en Basauri y Vizcaya, siete kilómetros de Bilbao. Bueno, en esta iglesia, por ejemplo, eh, que comentaba, sentimos la necesidad eh, de hacer un curso para dejar de fumar. Venían gente con mucho escrúpulo, porque es una zona muy, muy religiosa, y habíamos puesto ya el cartel de Iglesia Adventista. Le dijimos, vamos a ayudar a la gente a dejar de fumar, no a, a hablar de ninguna iglesia. Y venían con muchos, con muchos miedos. Eh, entonces, el, el primer día fue de maravilla, y el 100% dejó de fumar el 100%. Había unas treinta y tantas personas. Venía un hombre desde 100 kilómetros de su ciudad, 100 ida y 100 vueltas, 200 kilómetros para dejar de fumar. Fumaba desde adolescente, desde los 14 años, y tenía 65. Y ese hombre, por primera vez en su vida, llevaba 24 horas sin fumar. El segundo día eh, resulta que decimos, ¿cuántos han dejado siguen sin fumar? El 100% levantaron la mano. Pero ese día vino una persona nueva, en voz alta dice, bueno, eso cualquiera, deja sin fumar 24 horas. Y se notaba una tensión muy grande, como diciendo, pues es verdad, ¿no? Oramos y dijimos, Señor, ayúdanos. En ese mismo instante, en una ciudad de unos 160.000 habitantes, eh, aparece por ahí una persona que la conocíamos, que abrió la puerta, le vimos al fondo del local y le invitamos a salir delante, todo esto sin estar preparado. Y sabíamos que era un esfumador de un curso nuestro. Y él delante dijo, señores, yo llevo 10 años sin fumar gracias a estas personas y no solamente dejé el tabaco, dejé el alcohol, dejé el café. Bueno, fue maravilloso, porque este hombre movido por el Señor vio el cartel y dice, voy a entrar aquí a ver si les puedo ayudar en algo. En el instante que esta mujer estaba creando ese ambiente tenso eh, y todo el mundo de pronto se quedó relajado, feliz y terminó con un 100% de resultados. ¿no? La esposa de este constructor, eh, al año siguiente me decía, nunca he visto a mi, a mi marido sin fumar, nunca he conocido a mi marido sin fumar y ya lleva un año sin fumar y el hombre convencido que fue un milagro. ¿no? Y esta mujer, el último día, la que creó la tensión, nos que, se nos quedó mirando y dice, vosotros sois creyentes. Y dice, sí, servimos a un Dios todopoderoso. Es que se nota que hay alguien que os ha echado una mano, porque se nota en el ambiente. Digo, es que claro, somos siervos de, del todopoderoso. Para él no hay nada imposible. ¿no? Y fue un testimonio maravilloso del poder de Dios cuando uno se dedica a hacer bien, a ayudar, porque realmente eh, este ministerio es el trabajo que hizo Jesús con la gente, ¿no? Dejando a la gente mejor que la encontramos, ¿no? Al que tiene problemas de salud, primero, ayudar a, a que se restablezca, a preocuparnos de las personas a través de, pues de la oración, de las publicaciones, de, de poder escucharlas, porque la gente está muy necesitada de que la escuches, de hacerte su, sus amigos también, ¿no? Darle un abrazo y es maravilloso, ¿no? Como este testimonio, pues hemos vivido múltiples. Me acuerdo en un hospital eh, fui con un, con un compañero y, y el director nos escribió una carta de que tenemos la puerta abierta para entrar donde queramos. ¿no? Y terminamos todo el hospital adquiriendo un montón de, de material y cuando nos despedimos para darle las gracias, nos dice el hombre, oye, pero ¿qué era para entregar libros? Pero sí, eso dijimos que era un material. Ah, es que os había entendido mal. ¿Cómo el señor.? Dices, llegó a saber, no se hubiera dejado entrar, me dice. ¿Cómo el señor había velado de alguna manera eh, la situación para que este hombre entendiera otra cosa y luego no nos hubiera dejado, pero ya estaba todo ya trabajado. ¿no? Estuve con un compañero también en Guinea Ecuatorial, eh, un país muy vulnerable. Eh, allí, pues, eh, vulnerable porque es que ya nada más entrar en el país. En cuanto nos abren en la aduana la, la maleta, lo primero que hace el, el, el, el agente es ve un conflicto de los siglos. Esto es para mí. Y se, lo quedó, se quedó con él. Eh, yo llevaba una maleta con Caminos a Cristo y libros religiosos y desapareció esa maleta. Luego al final la empresa de, de la agencia de viajes nos dio el importe para, para la editorial, todo el importe del material... ...pero desapareció y no volvió a aparecer... ...o sea que al final seguro que muchas personas se han beneficiado. Allí llegamos a, a hablar con el ministro de Sanidad... ...que nos hizo una recomendación, una recomendación nos, sacó una, nos sacamos una foto con él... ...tenéis el, el país a vuestra disposición... ...nosotros la, la verdad que bailábamos de una pierna... ...porque es que era una bendición y nos metimos por todas partes, en la televisión, en, en todos los departamentos que pudimos, y los almacenes quedaron vaciados ahí de, de material que estaban cogiendo polvo, y, y fue una, una experiencia muy, muy hermosa, eh, viendo ahí días de lluvia haciendo colas para adquirir el material, ¿no? y mucha gente poder beneficiarse de, de este mensaje de salvación. Y así pues, nos hemos encontrado pues, con una, eh, un caso también de un empresario que, que este hombre nos invitó a comer, quería hablar, que les habláramos de, del Evangelio e hicimos un curso especial para sus trabajadores. Hasta en la misma empresa, ahí con todos los ingenieros, hicimos también una campaña con el libro Mente Positiva para ayudarles. Y fue muy hermoso porque ahí en plena comida, hablando del Señor, alabando al Señor, él era un hombre creyente y que decía, si es que todo lo que nos rodea, ¿quién ha hecho todo esto? Más que el Todopoderoso, ¿no? Al final te, nos damos cuenta de que hay dos grupos de personas, los que se salvarán y los que se perderán. Gente con la cual puedes eh, hablar y te van abriendo las puertas y otros que, que son instrumentos de dificultad, pero el Señor, el señor eh, está por encima de las dificultades, ¿no? Así que, eh, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues hoy es posible. Eh, el tema de las publicaciones no son populares hoy en día. Vemos como la tecnología también ha robado mucho a, a las publicaciones, que la gente sigue leyendo y se, se siguen comprando libros, pero no es tan popular hoy la distribución masiva de libros que había antes. ¿no? Pero tenemos a favor que eh, la gente, el tema de la salud, está más de moda que nunca. Entonces hoy el, el tema de la labor misionera a través de, de la página empresa sería como formación, ¿no? Eh, el poder ir a un lugar y decirle, mira, es un curso donde al final hay un diploma eh, y, y tú al final el eh, único que pagas es el texto. Y el texto sería el material. ¿no? Me gusta mucho el, el, el texto de, de Jonás, al final del libro, ¿no? que sabemos cómo Nínive al final se arrepintió y no pasó nada. Pero el mismo Señor dice: No voy a tener yo misericordia de estas personas que no saben dónde tienen su mano derecha y su mano izquierda. ¿no? Ves a la gente muy desubicada. ¿no? Ves personas ganando mucho dinero, pero con un montón de miedos, con unos hábitos tremendos de malos, que me acuerdo una vez en una empresa de, de limpieza de un hospital la mujer al final eh, dice adquirieron todos el material pero dice yo no sabía que era para vender libros, pero claro como te preocupaste de nosotras dándonos consejos, ayudándonos a, a vivir mejor al final vimos que era todo para nuestro bien y, y por eso lo adquirimos, entonces el secreto está ahí en que tú te olvidas de ti y piensas en la necesidad de esa persona ¿no? una vez eh, llamó una una persona de una ciudad a unos 80 kilómetros de donde vivimos llamó a Madrid. Este hombre pues, había ido al médico y después de mucho antiinflamatorio, con un problema de artritis reumática, le dice yo lo siento, pero vas a acabar en una silla de ruedas ¿no? y en un centro vio el material nuestro. Llamó en el teléfono que tenía a Madrid y yo fui a visitarle y, y me dijo yo no quiero acabar en una silla de ruedas. Yo vi en vuestro material que todo lo que tenía que reducir en mis hábitos es lo que más comía. ¿no? Y entonces, en cuanto el hombre empezó a cambiar, dice, yo quiero cambiar mi dieta y mi estilo de vida. Y me llamó a los tres meses y me dice, en mi vida me he encontrado tan bien Yo no quiero acabar en una silla de ruedas y no lo voy a hacer porque estoy mejor que nunca. ¿no? Y esto es lo satisfactorio. ¿no? El, eh, me acuerdo del texto que dice... De, de Jesús, ¿no? Los, los ciegos ven, los eh, paralíticos corren. Eh, nosotros en este ministerio vemos cómo el Señor eh, deja a la gente mejor que cuando llegamos, ¿no? Si se dejan, está claro, hay gente que te cierra las puertas. Una vez, me acuerdo, en un bar, eh, la, due la, la dueña estaba, iba a firmar para pedir un material muy bueno de la familia, ¿no? Y en ese momento, como una voz del diablo, se oye una voz que dice, como los compres, que los quemo, así, ¿no? Y claro, me quedé así, porque justo era en el momento, ¿no? En el momento que iba a firmar. Y le dije, que es tu esposo? Y dice, sí, es carpintero que trabaja aquí al lado, un hombre muy dominante. Fui allí, estuve casi media hora con él y nada, vi que eso era roca pura, ¿no? Un corazón muy duro. Total, que ya tuve que dejarlo por imposible porque después de orar y orar y orar, vi que ahí no, no había nada que hacer. Salí, me sacudí el polvo del zapato y, y el señor me dijo, no te preocupes, que ahora, ahora te voy a bendecir. Todas las visitas fueron, fueron entregas, todas las demás fueron entregas. Me pasó también en un restaurante vegetariano que estaba con uno ayudándole y en el instante que iba a firmar, un camión se choca justo en ese instante frente a la, al restaurante. Claro, el hombre se puso nervioso. No, no, no, lo dejamos, ¿Que, que no, no, no, ahora ya no hacemos nada. Pero bueno, yo me quedé con, con ese sitio y pasado un tiempo volví y, y luego lo adquirió. ¿no? Pero voy al hecho de que hoy se puede vivir. ¿Por qué? Pues porque el que es el mismo ayer, hoy y por los, y por los siglos, eh, con él se puede vender... ...neveras en el polo norte... Eh, ...el que todo lo puede... Te da, ...te da el éxito... ...porque como decía antes... ...no existe la palabra fracaso... ...en el cielo... ...entonces eh, el fracaso está cuando vas tú delante... ...yo he visto testimonios como un tartamudo... ...que deseó hacer este trabajo por labor misionera... ...y claro... Eh, ...cuando le ven que es tartamudo... ...dice tú cómo vas a trabajar en esto si necesitas la voz... ...pero el hombre pues empezó... Y, ...y tenía muchos resultados... ...y no se lo creían... ...pensaba que regalaba el material... ...y cuando van a visitarlo... ...lo que ven es que antes de visitar... ...él se ponía de rodillas... ...y con lágrimas en los ojos... ...se levantaba con fuerza... ...y allí donde tocaba... ...todos los sitios adquiría el material... ...y claro, ahí se dieron cuenta que no era él... ...era el señor el que, el que entregaba... ...a través de él, ¿no?... ...él es el dios de lo imposible... ...y él utiliza instrumentos frágiles para mostrar la fortaleza suya, ¿no? Como David, por ejemplo, ¿no? Ahí había un ejército preparado, pero fue un joven de unos 17 años el que venció al gigante sin preparación ninguna, porque la preparación te la da el Señor, ¿no? que es la mejor de todas. Decía una eh, escritora inspirada, eh, es el brazo derecho del evangelismo, ¿no? Eh, salud y salvación son sinónimos y Jesús dedicó más tiempo a sanar eh, que a predicar, eh, que a hablar eh, del Evangelio. Realmente el Evangelio es eso, o sea, es, es, es, es, es sanar, ¿no? Al, porque estamos todos dañados por el pecado y entonces es un, es un equilibrio, es un equilibrio la salud física, eh, mental, social y moral. Van unidos, son los cuatro uno, ¿no? Entonces a través de la salud entras, porque si tú a la gente le dices, eh, yo vengo a hablarte de la Biblia, uff, déjame, que no quiero saber nada. Pero cuando tú te preocupas por esa tos que estás notando ya, que está teniendo y le estás dando remedios, quiere saber más y te va haciendo preguntas. Luego de la salud física le hablas de la mental, del mundo en el que vivimos, donde hoy hay mucha, mucha ansiedad, mucha depresión, la gente vive con un vacío existencial la salud social, ya te, te metes ahí con el tema familiar, el tema de convivencia, y luego tienes la salud espiritual, que es lo que a la gente realmente preocupa menos, que es la más importante, pero que al final va a salir, va a salir porque va, va a salir el tema de la muerte, por ejemplo, ¿no? que tarde o temprano todos tenemos que ir. Y ya la gente le dices ¿no? lo que había en una, en una tumba de, de, de un pueblecito de Europa, que eh, el, el que falleció pidió que se pusiera esto ¿no? en su lápida. Como tú te ves, yo me vi. Como tú me ves, te verás. Todo para en esto aquí, reflexiona un momento y no peques más. Entonces eh, ya vas metiéndote, eh, un tema te va a llevar al otro. Eh, a veces por el nombre de la persona, si se llama Eva, por ejemplo, le dices tu nombre significa vida o viviente, o se llama Daniel, tu nombre es Dios es mi juez. Eh, lo que significa, entonces gente que igual te dice que Dios no existe, digo, pues si lo llevas en el nombre a Dios. Eh, entonces ya por ahí eh, te vas encontrando almas que realmente están buscando al Señor, ¿no? Yo una vez me acuerdo en un, en un taller, era un taller de, de electricidad y resulta que Juan se llamaba, se llamaba el hombre, me atendió muy amable, y dice, a mí me gusta el tema de los ovnis y demás. Bueno, él adquirió una Biblia, adquirió varios libros de salud y le invité a venir a la iglesia, que había una película y ya no dejó de venir. Eh, este hombre pues, eh, se bautizó cuando él quiso, no recibió estudios bíblicos, se leyó todas las publicaciones eh, espirituales que, de, de, de la fe cristiana y, y el hombre fue autodidacta. ¿no? y ya por convicción, y está por ahí ahora recorriendo el mundo, sigue firme en la fe, y, y bueno, fue el contacto que, que, que tuvimos ahí en el taller, ¿no? Pero va unido, va unido, la salud es la, la, la entrada que te lleva a las demás ramas de la salud, ¿no? Integral. Lo tengo muy claro, lo mejor que he vivido es la compañía, ¿no? Normalmente la gente, eh, la compañía especial que tenemos, ¿no? eh, la gente disfruta, yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa de auxiliar administrativo, cuando estaban los jefes, todos callados, con la cabeza agacha, y, y respirábamos cuando se iban. Eh, aquí esto es todo lo contrario, aquí lo bueno es que es él el que va adelante. ¿no? Eh, para mí lo mejor, lo mejor de este trabajo ha sido eh, trabajar con él, que yo notaba no estaba ...que él iba adelante, ¿no? Que él me decía, tú no te preocupes, no, no te desanimes. Yo me acuerdo una vez en un pueblo que había hecho ya todo... ...y digo, ¿y ahora dónde voy? Y se lo digo a él, señor, ¿dónde voy? Que ya no sé dónde meterme. Y siento que me dice, me habla en la mente, me dice... ...¿ves ese hombre con un folleto? Pregúntale. Que dices, no le conozco de nada, que parece de mal educado. Tú pregúntale. Oiga, ¿ese folleto de qué es? ...no es que han abierto ahí una tour house... ...en un sitio ahí un poco escondido... ¿eh? ...ah, muchas gracias... ...apunté la dirección del folleto... ...y fui allí... ...y ahí pude entregar cinco publicaciones grandes... ¿no? ...y aproveché más al, al máximo el territorio... ¿no? ...y cosas de estas que dices... ...pero señor... ...yo a veces... ...me, me, me salen las, las lágrimas en el coche... ...diciendo, pero eres, es que eres impresionante... ...yo tenía un blanco diario... Eh, y ese día estaba todo nevado los, los, los autobuses, un blanco diario del pan de cada día, porque dice la promesa del pan de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Yo tenía que hacer entregas ese, ese día y justo estaba todo paralizado y yo por fe dije, señor, yo me pongo en tus manos y me conformo con que me des el blanco diario. Total, que despacito con el coche, porque ya digo, no, no se movía nadie, ni había autobuses ni coches. Y de pronto vi una señora embarazada que estaba en una parada de autobús. Y me decía, me han traído a, hasta aquí, pero no ha salido el autobús. ¿Me puedes llevar a casa? Digo, sí. Y despacito la llevé a, hacia otro pueblo, a su casa. Y en el camino le presenté el material de familia que llevamos. ¡Ay, qué bueno! Yo estaba esperando que alguien... Me, me, me trajera algún material de este, bueno, total, que se quedó con el material, lo pagó y despacito volví para mi casa y di gracias a Dios porque el día estaba hecho de trabajo, ¿no? Eh, es impresionante cómo el Señor abre puertas donde, donde se cierran, ¿no? Realmente es, es maravilloso. Ya sé, hay muchos testimonios que hemos visto yo me acuerdo, eh, en una ciudad que estuvimos, 830 personas tuvimos en tres turnos para un curso, ¿no? Y bueno, hubo un periódico que nos criticó, porque había un fondo espiritual, porque éramos religiosos, y nos, nos criticaron, toda la, la portada del, del periódico era contra nosotros, ¿no? Como que queríamos hacer proselitismo, ¿no? cosa que en, en ningún momento. Hacer bien a los demás no es proselitismo. O, o, o sí, ojalá, todo el mundo hiciera proselitismo de hacer bien a los demás, ¿no? Un curso gratuito. Total, que fui a, allí a, a, a la redacción del periódico y dije, ¿por qué nos, nos criticáis cuando está la gente dejando el tabaco? Me decían las tabaca, las, los estancos, dice, si es que ya no vendemos cigarrillos, porque la gente estaba dejando de fumar en esta ciudad. Total, que me echaron de mala manera, ¿no? Y, y poco tiempo después ese, ese periódico cerró completamente. ¿no? No, no no descendió para nada la asistencia a este curso, pero el periódico cerró. Y yo he aprendido que es dura cosa meterse contra los hijos de Dios, porque es, es atacar a Dios. El que os toca, toca a la niña de mis ojos, dice el Señor. Entonces, eh, no hay nada más seguro que vivir bajo sus alas, ¿no? Caerán mil o diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Y eso es algo que lo vives cada día, ¿no? En momentos de dificultades, yo me he encontrado en... En, en, en momentos de peligro, donde veía peligrar mi vida, en, el, en, en una zona de mucho viento, el coche que se movía, pero de pronto yo sentía, Señor, pero si tú eres el dueño del viento. Eh, y el coche pararse, porque yo sabía que el Señor me estaba protegiendo. Una vez me pasó en una ciudad, Vitoria era exactamente, y siento que, que me caen piedras, ¿no? Y, ...digo, algún chaval que están tirando piedras al coche... ...abro la ventanilla, miro... ...y estaba empezando a granizar... ...pero, pero... ...pero eran pedruscos realmente, ¿no?... ...dijo, ay señor, ayúdame... ...y siento que él me dice... ...métete en ese resguardo, en la entrada de ese garaje... ...y rápidamente... Eh, como un aviso era eso... Que, ...que no dañó el coche, que era nuevo además... ...y lo metía ahí... ...y en el momento que lo metí en, el, en esa entrada de un garaje... Eh, empezó a caer... Pero eso era impresionante, impresionante todo lo que cayó, pero quedaron todos los coches de la ciudad que estaban en la calle totalmente dañados. Y yo le di gracias al señor porque me pilló justo en el vehículo y, y que él me protegió. Y este es el, el, lo mejor de este trabajo es, es el que va contigo. Por eso yo no puedo más que decir, y no son palabras bonitas ni, ni, ni, fals, ni falsa humildad, simplemente decir lo pequeño lo pequeño que te sientes de servir a un Dios tan grande tan poderoso que va contigo y que él te dice no te dejaré no te abandonaré no yo estaré contigo en todo momento no y, y es en la en cuanto más dificultad he tenido agarrándome a él es cuando más éxito ha venido siempre no y esa es la realidad A mí una de las, de las experiencias más impactantes eh, en la Segunda Guerra Mundial, creo que ha muerto hace poco un alemán, eh, este le tocó una situación extrema, ¿no? porque él veía en los barracones cómo iban sacando a los presos y los iban fusilando. ¿no? Y él veía que el barracón anterior al suyo, ese día, los fusilaron a todos. Y al día siguiente le tocaba a él. Esa noche reflexionó y, y dijo, es que mañana voy a morir. Entonces acordó de su madre, que era muy creyente, que le hablaba de Dios, y empezó a, toda esa noche no durmió en toda la noche, diciendo, si tú, existes, si tú existes, por favor, ayúdame. hizo ese pacto con el Señor, si tú me sacas, yo sé que es muy difícil, porque yo sé que van a venir y nos van pero si tú me salvas, mi vida te la entrego a ti. Y al día siguiente abrieron la puerta, y tenían que salir todos los presos del barracón, y empezaron a disparar pero curiosamente no le llegó ninguna bala a este protagonista. El de atrás cayó encima de él con mucha sangre y, y estaban todos muertos menos él. Y entonces, cuando van con el tiro de gracia en la cabeza, eh, él era el que más sangre tenía, que era del de atrás, y fue el único que no le dieron el tiro de gracia y los metieron en una fosa común. Y a la noche, ya cuando Apagaron las luces y quedó todo en silencio, salió de la fosa entre cadáveres, salió corriendo de allí y debió dar un grito ya a kilómetros diciendo Señor, a partir de hoy Tú serás mi Dios y ha muerto en la bendita esperanza de la resurrección sabiendo de que va a vivir por la eternidad con el Dios creador todopoderoso. ¿no? Y eso es lo que, que me gustaría con este programa que todos los que lo escuchen puedan entusiasmarse para poder encontrarnos un día con este Dios de amor, que lo que quiere es la salvación de todos, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿no? Porque Dios nos ha creado para ser felices, pero felices eternamente. No, no felices de un día, de una semana, sino felices eh, de gozo perpetuo, ¿no? permanente en nuestras vidas. Pues yo el mensaje que me gustaría dejar es que nos agarremos al Señor eh, como nunca antes. Vivimos tiempos difíciles, como dice el apóstol Pablo, donde eh, hay mucha inseguridad. ¿no? Hace poco, hablando con una enfermera, me contaba cómo eh, en el hospital donde trabajaba había un médico que era la envidia de todos. Un galán, un hombre joven. ...apuesto, rico, eh, triunfador en su trabajo... ...un día sale de su trabajo de turno... ...agarra el coche... ...y en una zona de... ...en una recta importante dice que empezó a acelerar con tal fuerza... ...que se estampó contra un muro voluntariamente ¿no?... ...voluntariamente... ...y de milagro salvó la vida... ...y cuando lo cogieron con pinzas como se suele decir... ...en el hospital cuando... ...porque no sé si entró en coma pero... ...pero estuvo muy grave... ...cuando despertó lo primero que dice a sus compañeros... ...es, es tan estrecha la línea... ...entre la felicidad... Y la, ...y la desesperación... ...esas fueron sus primeras palabras ¿no?... ...es tan estrecha la línea... ...está la gente temerosa... ...está la gente insegura ¿no?... ...se está agarrando mucho al materialismo... Al aquí y a la hora, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y no nos damos cuenta que hay un Dios en los cielos que está ahí con los brazos abiertos, eh, diciéndonos: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y es el mensaje que quisiera dejar. Eh, no nos olvidemos que tenemos al gran benefactor de nuestra parte. A Él le debemos todo. Tú nos has hecho con un propósito. Nos has creado tus hijos para glorificarte. Yo creo que esta es la mejor misión que tenemos ahora, vivir para glorificar al Señor, para rescatar almas de las redes del enemigo y podamos un día abrazar a muchas almas rescatadas eh, por tu gracia y amor, porque es lo que Dios quiere hoy en día, instrumentos de salvación, eh, porque ya vivimos en un mundo donde donde hay un gran vacío existencial y tenemos que, que ser la sal y la luz allá donde vayamos. ¿no?